Uh, go, right. yeah. <ríe> Bye, Ay. Bien, has venido aquí a... Bueno, estás ahí en el trono de piedra. ¿Eh? Te puedes tumbar, espacio para tumbarse. Esto lo, lo, lo, los ha construido el rey Turix. Estamos eh, estamos desarrollando el, el neopaleolítico. El paleolítico tenía unas ventajas fundamentales que se, se han estado perdiendo y ahora podemos tener todas las ventajas del paleolítico con las ventajas de los neos como este micrófono que es el top de la tecnología después de esto ya nada es igual la tecnología ha tocado techo, Silicon Valley puede cerrar, esto es lo mejor que es ¡Hey! Este es el truco de Stephen Hawking Stephen Hawking Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Stephen Hawking se ha hecho con la verdad científica? ¿Por qué Stephen Hawking, la ciencia, pero con su portavoz Stephen Hawking, que en paz descanse, ha conseguido hacer creer a gran parte de la población que Dios no existe, pero el Big Bang sí? Esto es lo que ha conseguido Stephen Hawking. Y, ¿Y Neil ha de deGrasse Tyson también, ¿Eh? de deGrasse Tyson también. Ese es un negro. <risa> Stephen Hawking es mucho mejor porque era como tetrapléjico Sí, pero bueno, ¿tú te crees el rollo de el, el hombre más longevo con Ella en la historia de la humanidad? No me, no me cambio de tema. Ah, perdón, a... hablaba sobre Stephen Hawking. ¿Qué pasaba con Stephen que Hawking? Que es que él, él es el hombre más uh, longevo con Ella dentro de la historia de la humanidad. Bueno, tengo un amigo que dice que es que había muerto hace tiempo, estaba disecado y, y el ordenador y el ordenador hablaba según lo que le. Claro, pedía. alguien, alguien. Yo creo que alguien como, hablaba detrás de ese micrófono. Porque de... si no, porque no regalan eso a otra gente, ¿sabes? Porque no ponen esa tecnología para otra gente que tiene yo, la misma que, enfermedad. Yo tío. creo que era, un, un, que era como un muñeco de vestido, pues, que, que, que murió hace años <risa> y bajo el cacharro <risa> nadie lo notaba. Nadie lo si la maquinita hablaba, bueno, pero bueno, no iba a hablar de esto, iba a hablar de Stephen Hawking. ¿Cómo nos metió el modelo no, no, esto ya lo he de dicho. la teoría de Einstein? Lo, lo interesante es las las ventajas. Claro, Stephen, el truco de Stephen Hawking básicamente es es aparte de la silla de rueda que le daba una una imagen visual muy llamativa, se hacía con el protagonismo en cualquier caso, en cualquier sitio con su con su performance visual. Aparte de eso, el, el gran secreto de Stephen Hawking es su Sound System. Si tú hablas con un Sound System, lo que dices es más importante y es más verdad que lo que tú digas. Día. Lo que quieras. Gano yo la discusión de con Sound System. De verdad, tío. Pero ahora. ...gracias a Oriente... ...gracias a, a los mercados de Oriente... ...todos, todos podemos todos tener podemos Sound System... system. <risa> ...el modelo más barato vale $13,50... ...este como es dorado es el Golden Big vale euros. <risa> <risa> ...y a partir de que todos, todos podemos tener sound, sound System... system ...todos tenemos la verdad... <risa> <risa> ...y la verdad es que... ...desde que me he hecho terraplanista... ...estoy mucho más tranquilo... Estoy más centrado y estoy más estable. me siento más estable, porque sabiendo que la tierra está quieta, estás escuchando. Sí, sí, sí, sí. Está mirando a la señorita de la tela. No, porque, porque también está haciendo cosas impresionantes, pero de, puedo dividir puedo mi atención visual en una cosa y la auditiva y mi conciencia en otra, o sea, que no te preocupes. Sigue. Sí. <risa> Imagínate reclamo atención visual. Vale, vale, venga, va. luego la <risa> a <risa> hace muchas cosas. <risa> El otro día lo hablaba con la, con la diosa de juguete. Eh, ¿Tú tienes estabilidad sentimental? No. ¿Quieres estabilidad sentimental? Tal vez. Claro. Pero ¿quién tienes ese, ese, ese, ¿quién tiene estabilidad sentimental? ¿Tú conoces a alguien que tenga estabilidad sentimental? En apariencia, sí en apariencia. La gente cuando dice que tiene estabilidad sentimental es que está aburrido con la pareja. Eso, eso no, no lo considero estabilidad, considero aburrimiento o monotonía. ¿Qué, qué, qué definirías tú como estabilidad sentimental? sentimental Para conseguir la estabilidad sentimental no puedes apoyarte en otra persona y menos una mujer. No saques esto luego en el canal que te acribillan, ¿eh? O ¿Sabes? Que te atacan, ¿eh? Bueno, o un hombre es igual. Pero claro, eh, la estabilidad sentimental la tienes que conseguir tú primero. Cuando tú la tengas, puedes compartirla. Claro. Pero si vas a buscar estabilidad sentimental en otra persona, que tampoco está estable. Y en general, ninguna persona está estable, porque nadie puede estar estable uh -huh. en un, una bola gigante que gira a 1.670 kilómetros por hora. <risa> Hemos perdido la estabilidad. <risa> y no, no olvides el resto de las velocidades, ¿Qué, qué resto? ¿sabes? ¿Qué pues resto? giramos ah, sí. más, aparte vamos alrededor del sol. A 35.000, ¿cuánto en total vamos a más de un millón de y kilómetro kilómetro. de kilómetros, vamos, ya te digo. Esto es la locura, vamos, el tío vivo. Ué. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a conseguir la, la estabilidad Me mental? mental pensando eso? O sea, eso te desestabiliza mentalmente a saco. Que estoy en una pelota loca que gira a 1.600 y luego a 35.000 y que no va a ninguna. ¿ah? Y que esto se espante infinitamente y que yo no soy... Yo soy, soy infinitamente, infinitamente de nada. nada. Un punto <risa> en medio del espacio. <risa> Esa cosmomisión se la pueden meter por el, por el culo. culo. Porque eso no <risa> sienta bien a la salud. <risa> el otro día le pregunté a <risa> un amigo digo, ver una cosa y, y creer la contraria, eso, te, eso tiene un nombre psicológico. Disonancia, te de, cognitiva. Te de, ¿qué? ¿Eh? disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Eso creo que es otra cosa. Eh. Eh, eh, ver una cosa y creer otra, mm, eso, tiene que tener una, eso tiene que alterarte psicológicamente. Por cojones, el tío sí. se cayó la boca, no me dio el nombre, pero eso tiene seguro que tiene un nombre, se lo voy a sacar. Creer, ver una cosa y creer la contraria no te puede venir bien a la cabeza. De hecho, no te viene bien a la ¿No cabeza. No te viene bien a la cabeza. ¿Cómo te va a venir bien a la cabeza? Ver una cosa y creerla Veo, veo, veo, veo que, el que el sol se mueve, se mueve ve, ve, ve, pero creo medio, que la, creo. la Tierra se mueve alrededor del sol. Si, eh, si hago eso, me desestabilizo psicológicamente, físicamente. Un, un, un amigo le, le, le, le, me dijo una vez que cuando le contaron de niño que, que la Tierra giraba alrededor del sol, no, que giraba sobre su propio eje, a mí que giraba, el, el chaval y así. Oh, uy". <risas> Claro, claro, te desestabilizas mentalmente, por lo tanto, entonces tienes inestabilidad, tienes una estabilidad de base, de constante, forma. constante, una inestabilidad constante, que claro, pues eso te impide tener estabilidad sentimental, psicológica e incluso física. Bien, afortunadamente, como bien sabes, la Tierra está... Quieta. No se mueve, exactamente. Se mueve lo más mínimo. No sí. se mueve lo más mínimo. Y si no, que se lo pregunten a Sarnia, que se lo pregunten a Michelson Morley. No, no, no. O sea, el, el método científico es muy bueno. Lo que pasa es que lo no están malversando. Claro. El método, el método. Entonces, el método se basa en la observación y cualquiera puede repetir el experimento en cualquier sitio. Cualquiera puede repetir el experimento en cualquier sitio de que la Tierra está quieta, está parada, está estable y está muy tranquila, está muy tranquila, no está nerviosa, no está corriendo, no está dando vueltas como una loca para ir a ningún lado.